momento de ver este reportaje. Está totalmente en vivo Arismendi La Antigua desde el Centro de Aislamiento de Pacientes con COVID en San Francisco de Macorís. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el centro de aislamiento de Cuiza, donde acá las estadísticas que hemos conseguido de manera extraoficial es que eh, tenemos un total de nueve personas en cuidados intensivos y un total de doce en cuidados Intermedio. Hay que destacar, señores, que en las últimas horas eh, ha, se ha reportado el fallecimiento de otra persona acá por COVID-19. Y no sé si pueden observar en las imágenes de su televisor cómo en estos precisos momentos acaba de llegar a este centro de aislamiento eh, una, un vehículo que el cual porta un ataúd. No sabemos si esto se debe a otro fallecimiento eh, de reciente. Lo cierto es que hasta el momento ni, no hemos podido abordar de manera oficial a ninguna fuente ya luego de que el director del departamento de epidemiología de salud pública eh, alertara sobre una segunda oleada de, del aumento de los casos de coronavirus en el país eh, y luego se estableció que el gabinete de salud que coordina la vicepresidencia de la república Raquel Peña desautorizó la tarde de este lunes a cualquier funcionario público que no forme parte de dicho órgano ofrecer informaciones respecto a la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Mediante un comunicado de prensa en donde se notificó lo tratado en la reunión celebrada el pasado lunes con la vicepresidenta, el, Ministerio de Salud, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, el director general de Servicios Nacional de Salud, Mario Lama, el director ejecutivo de Seguros Nacional de Salud, Santiago Jacín, entre otros funcionarios, se dispuso que la línea comunicacional será dirigida por el Gabinete de Salud. Por lo tanto, nosotros no hemos podido conseguir la información oficial, sí si de manera extraoficial se nos ha comunicado que ya... Acá en este centro de, de Guisa existen nueve personas en cuidados intensivos, 12 de estas en cuidados interme, intermedios y que no tienen eh, disponibilidad de cama acá en este centro hospitalario de Guisa. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Importante que te mantengas ahí. Arimendi, Arimendi perdón. Es importante que te mantengas ahí y recoja las informaciones para darla a conocer. Mira, eh, Francis, Luis Amparo en el WhatsApp te escribe y dice que, que no todos los que tienen sonatas son agresivos eh, eh, manejando y que él se sintió discriminado. Así bueno, que, Luis Amparo eh, te yo le pido que, que sean. Yo también tengo sonata y no. Eh, yo le he pedido disculpas a los que, que se comportan bien, pero. Normalmente, diría un amigo mío, según usted ve un sonata, usted casi prácticamente sabe lo que va a hacer el individuo que va a ir. ¿Se detendrá? No. Eh, ¿Dará paso? No. ¿Será cortés? No. Entonces... Yo le pongo qué, a ustedes persigue, esa tarejita para que ustedes lo hagan y Oiga. lo, lo identifiquen. Entonces los que andan en Porsche, sí. Eh, los que andan en Mercedes, sí. Bueno, yo eh. ando en Porsche. ¿Pero qué teoría? Pero soy muy cuidadoso para. Mira hasta lo que me pasó que con ella ayer eh, y, y debí de detenerme.